Te saludo desde Crescante. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos dicho o hemos escuchado la siguiente frase? Yo no tengo la culpa de que me vaya mal. Yo no tengo la culpa de llegar tarde. Tú me haces enojar. ¿Qué características tienen cada una de estas frases? Pues simplemente que nos manejamos en un modo víctima. En un modo víctima donde, como lo, el mismo modo lo dice, simplemente estamos a, tenemos la creencia de que todo lo que nos sucede es por causas externas a nosotros. Y que nuestra felicidad, nuestra prosperidad, nuestro estado de ánimo Depende de situaciones externas. Y qué crees que va a pasar con esto? Pues simplemente que si tú no crees que eres parte del reto, de la resolución, de la meta, pues no lo vas, no vas a estar comprometido y no lo vas a hacer. Date cuenta cómo si tú te mueves en este modo víctima va a ser imposible para ti que existan cambios. Y te vas a mantener en una zona que no sé si sea una zona de confort, pero si sí es una zona donde no hay esfuerzo y no hay compromiso. Y el para que haya compromiso debes de asumir tu responsabilidad o tu poder personal y entender que si va a ser solamente depende de ti. Y no solo eso sino también cuestionarte que si tú no te ves como parte de la situación no vas a ser parte de la solución no va a haber una varita mágica que te arregle las cosas tienes que asumir ese poder personal y darte cuenta que cómo vas a mejorar tú la relación que deseas mejorar a pesar de que la otra persona no haga nada ¿Cómo vas a mejorar tus finanzas si no estás haciendo nada para hacerlo? ¿Cómo vas a mejorar tu relación contigo mismo si no trabajas en ti? Date cuenta la diferencia entre ser víctima y protagonista. Platícame tú en qué modo te mueves en la vida o la mayor parte de tu vida. ¿En modo víctima o en modo protagonista? Si te gustó esta cápsula, dale like, ponle pal, este, deditos arriba. Si no te gustó, ponle deditos abajo y nos vemos en la próxima cap, cápsula de Crescante. Hasta la próxima.